Hola hola, acá estoy para hablar después de la función, les doy la bienvenida a este episodio de este nuevo podcast Hoy eh, voy a hablar de una película que esperaba mucho para, para este año Que en realidad tendría que haber llegado en 2020, pero bueno, por razones conocidas eh, no, no llegó el año pasado Y como pasó con muchas películas se, se pasó su fecha de estreno para este año Así que 2021 va a ser un año Ya está siendo un año lleno de, de, de muchas películas esperadas Y todavía falta una segunda mitad que viene con todo Ya voy a hablar más adelante en específico de eso eh, Y bueno, esta película eh, creo que estaba entre El top, top de, de mi lista de de más esperadas para, para 2020, creo que era la primera del año del año pasado y estoy hablando de A Quiet Place Part 2 A Quiet Place Parte 2 o Un Lugar en Silencio Parte 2, creo que se llamó acá en Latinoamérica y creo que en España específicamente es Un Lugar Tranquilo Parte 2 Un Lugar Tranquilo 2, Un Lugar Tranquilo 2, no Parte 2 un título que no, creo que no pega mucho. Un lugar en silencio, sí, está bastante mejor, pero un lugar tranquilo, no sé si tranquilo es la palabra que hubiera elegido. Pero bueno, allá con, con los nombres en español que no me gustan para nada, no me gustan para nada. Trato de nombrar siempre a las películas en su idioma original, en su idioma original... No, porque generalmente todo va en inglés. Cuando hay una película, no sé, coreana, francesa, rumana, le ponen un nombre en inglés y generalmente la gran mayoría de las personas la llaman por ese nombre, no es su nombre original, pero porque es el nombre más comercial, obviamente. Eh, a una película argentina nosotros la vamos a, a llamar por ese nombre, no le vamos a poner un nombre en inglés, bueno, eh, pero para las películas de afuera, normalmente, sean o no de Estados Unidos o Inglaterra, eh, le va el nombre en inglés. Así que bueno, A Quiet Place Part 2, o parte 2, para que no se rían de mi pronunciación horrible. Eh, una de las películas, como les dije, que más esperaba de 2020 barra 2021 ahora, que no se estrenó todavía en Argentina, y en el resto de Latinoamérica tampoco, eh, tenemos más o menos las mismas fechas, se va a estrenar, si esta data no está mal, el próximo fin de semana, el próximo jueves 15 de julio, eh, así que falta poquito, pero bueno, como saben, internet es un lugar maravilloso, en el que pasa de todo, y esta película ya está disponible para ver de manera poco legal, eh, por razones eh, que, bueno, pasan por el tema de que, con esto de que hay tantas plataformas de streaming, hace poco llegó HBO Max, que por favor, si la gente de HBO Max, de casualidad, está escuchando esto, arreglen el temita de los subtítulos, porque eh, yo no tengo problemas con leer subtítulos, de hecho veo todo así, pero... Una cosa es leerlo centrado y otra cosa es que te aparezcan por cualquier lado y no sabes a dónde dirigir la mirada, así que por favor, si lo pueden arreglar, me encantaría. Eh, HBO Max, Disney Plus, Paramount Plus, que no lo contraté, pero está. Eh, Netflix, que fue la primera que llegó, y bueno, Amazon Prime Video. Lo que pasa con esto, bueno, por ejemplo, en específico, HBO Max, el año pasado anunció que... Todos los estrenos de Warner que iban a ir al cine también se iban a estrenar en simultáneo en la plataforma en Estados Unidos. Ojo que acá, lo voy a aclarar seguramente cuando hable de Space Jam, de la secuela de Space Jam. Eh, acá no va a pasar así, acá creo que es con un mes de diferencia. O sea, la película se estrena en el cine, Space Jam, a New Legacy. Y al mes, creo, lo tengo que averiguar para cuando hable de Space Jam, va a estar disponible en HBO Max. Acá en Latinoamérica, en Estados Unidos es estreno simultáneo. Pero bueno, ¿qué pasa? Estas plataformas, cuando ya largan la película, justamente en sus servicios de streaming, se regalan, digamos, a que estén esas películas circulando por internet. Entonces, cuando una película se estrena en Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus y HBO Max, ya las van a poder encontrar en. Internet, en páginas para descargar películas y para ver online también. Entonces, ¿qué pasó con Aquel Place? Aquel Place, la secuela de Aquel Place, se estrenó ya hace un rato largo en Estados Unidos. Acá tengo la fecha, si no está mal, 28 de mayo. Ya casi dos meses, un mes y medio. Y allá en Estados Unidos para Paramount Plus, que es... El, eh, el servicio de streaming que le corresponde a, a Quiet Place pasan 45 días y se estrena eh, en esa plataforma más o menos 45 días, entonces claro ya estaba disponible y por eso en cuanto la vi para descargar, no esperé la iba a ver en el cine estaba esperando para verla en el cine pero como les dije, la estoy esperando hace un montón, la estoy esperando desde que la confirmaron porque cuando salió la primera, que en ese momento no iba a ser la primera, era una simple película. Cuando se confirmó la secuela ya estaba manija mal, quería verla. Y bueno, con esto que pasó de, de la pandemia, eh, se atrasó todo y, y no podía más, no, no aguantaba más, la quería ver. La voy a ir a ver al cine obviamente cuando, cuando se estrene, aunque tengo mi problemita con el tema del cine porque al menos con esta película en particular, el problema es que eh, al, al haber tanto silencio y que crea una atmósfera eh, tan linda, eh, de tensión, de, de, de, de expectativa, de, de, de suspenso, que, que para la película, bueno ya me voy a meter en ese detalle, es para la película es genial, pero, claro, en esta segunda parte no pasa tanto como en la primera. Ojo, no es spoiler, ya voy a, a, a avisar cuando entre en spoilers. Pero cuando fui a ver la primera en el cine, eh, fue, fue una experiencia complicada porque la película me encantó. Pero tenía gente cerca que hablaba en el medio de la función. Hablaba, ¿eh? No, no estoy hablando de murmurar, ni, ni hacer ruido con los pochoclos, cosa que detesto. Hablaba. <risa> Hablaba completamente de manera abierta y era como algo insoportable. Y para quienes vieron eh, la primera de A Quiet Place, sabrán que el silencio era cortante. No, no, se, no se escuchaba nada. O sea, era era increíble y, y bueno... Eh, fue una sensación molesta la de tener gente hablando cerca. Que en otras películas también pasa, no es porque justo eh, se les ocurrió hablar en una película en la que había puro silencio, pero eh, pasan otras películas, y en otras películas no se nota tanto en esta sí. Y bueno, espero que esta. Esta segunda parte en el cine se disfrute. Por lo menos no quiero que la, que la gente se ponga a hablar eh, Pero bueno, como dije antes El silencio no es tan importante como la, como la primera eh, Pero bueno, ya me voy a meter en detalle en eso ¿De qué va la película? Básicamente eh, Voy a explicar un poco eh, la premisa de ambas Que van por el mismo lado ya cuando me meta en spoilers voy a avisar, porque voy a hablar en mis episodios de spoilers. No, no, no veo... no le veo sentido a hablar de una película o de una serie sin meterme en detalles. Porque es bastante complicado para empezar y no me puedo explayar de la manera que me gustaría. Así que los spoilers son inevitables, pero voy a avisar, voy a hablar un poquito... Lo que pueda, lo que me salga, sin spoilers, como para hablar algo. Y bueno, después ya me voy a meter específicamente en detalles, así que nada. Eh, básicamente, ambas películas van de una invasión eh, de alienígenas, de monstruos medio raros, que diezmaron la población de Estados Unidos. Bueno, como saben las películas de Estados Unidos siempre se centran en Estados Unidos O sea, la invasión es en Estados Unidos Detallan a veces que es mundial y todo, pero estamos en Estados Unidos No recuerdo si la primera película especificaba que era nada más en Estados Unidos Saben que ahora no recuerdo si en algún momento mostraban el mapa de algún otro lugar del mundo no, La verdad no recuerdo pero, bueno, la película se centra en, en Estados Unidos y eh, no hay nadie, eh, prácticamente con vida, muy poca gente. Y entre esa poca gente tenemos a esta familia, a los Abbott, que están bueno sobreviviendo ante esta amenaza, que tiene la particularidad de que estos bichos, estos alienígenas, Nada más seguían por el sonido. O sea, no ven, no... Olfato, no especifican, pero supongo que tampoco tienen. Se centran en el sonido. Nada más en el sonido. Entonces, vos haces un ruido y fuiste. Llegan al toque, con una velocidad increíble, siempre hay uno cerca. <risa> eh, y fuiste. Fuiste, chao. Eh, claro... Lo que lograba muy bien la primera película era el tema del silencio, justamente. Se creaba una atmósfera tan. tan increíble. Eso fue lo que. una de las cosas que más me gustaron de, de la primera película, porque no, no sabías lo que podía pasar. y además, esa tensión de. estar casi viviendo lo que estaban viviendo. Los personajes de... No hagas... Ni un poquito de ruido... Porque hay un montón de escenas... De la primera... De la primera película... Un montón de momentos que... Son como... Eh, no, no hagas ese ruido porque... Ay, va a venir el bicho y, y... bueno, pasan un par de cosas... No, no voy a spoilear por si no vieron la primera... Todavía al menos... Eh, pero... Era como esa sensación de... Ay, no... No, no hagas esto, no... No, no... Y... Y estaba perfectamente manejado, era algo que, que en la historia iba muy bien. Y en esa segunda parte, también, ojo, eh, no es el silencio de la primera, no se maneja así, pero hay unos momentos que son eh, de tensión pura. Sí es cierto que tira más a la acción, creo yo. Eh, no es tanto ese suspenso, ese, ese esa cosa de estamos en este lugar y no tenemos escapatoria y no hagamos ni un poco de ruido porque somos comida para estos alienígenas. Además pasa algo en la primera que es inevitable y que pase lo que pase, el ruido va a ser inevitable y eso hace mucho más eh, complicada la situación y es lo que genera más nerviosismo, porque estás ahí comiéndote los dedos, no las uñas de los dedos, los dedos directamente de, de la preocupación para que a esta familia no le pase nada. Y claro, en esta segunda parte se expande un poco más el mundo, eh, nos muestran un poco más de eh, otras personas, porque claro, en la primera película seguimos a esta familia, a los Abbott, pero hay otras personas, porque incluso en, en la primera se ve que de cierta forma se comunican con, con otras personas, eh, y en esta segunda expanden, van expandiendo que, a ver, cuando confirmaron la secuela, yo no estaba tan convencido porque cuando una película que ya se sabe que al menos de entrada no va a tener secuelas y no va a ser, digamos, una trilogía, una saga, un universo cinematográfico, si te gusta tenés miedo, al menos a mí me pasa eso, de que la secuela no esté a la altura o que tire a la basura de alguna manera lo que se hizo en la primera película. Entonces esa fue un poco mi sensación al enterarme de que iban a hacer una segunda parte. Pero después viendo eh, los avances y, y bueno, eh, enterarme de que habían casteado a Cillian Murphy, eh, ya era como listo, bueno, ya, ya estoy adentro. Pero tenía esa sensación igualmente todavía de... ¿Qué van a contar? Porque sí, se pueden contar un montón de cosas, porque la primera eh, dejó abierto un abanico para hacer más películas, eh, claramente. Incluso esta segunda parte deja eh, la posibilidad de que se pueda hacer una tercera, tranquilamente. Acá sí ya, o sea, lo pensé, en la primera no lo había pensado, en la segunda ya... Sí, acá creo que se viene una tercera, no he confirmado nada, pero está, puede estar al caer eh, algún anuncio. Eh, pero tenía esa, esa, esa duda de mmm, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar, porque qué van a contar, bueno, sí hay cosas para contar, pero cómo lo van a manejar y, y esa... Inevitable comparación de, uh, ¿está a la altura de la primera? ¿Va a estar a la altura de la primera? ¿Será tan buena como la primera? Me gustó tanto como la primera y, de hecho, eh, muchos de los videos que encontré en YouTube, en su título, en su descripción, hablando de, de esta segunda parte, <ríe> aclaran esto. ¿Es tan buena como la primera? Y me, me, me dio un poco de gracia eso porque como que todas las reseñas van por ese lado. Eh, y al menos como para enganchar a la gente. Y a mí personalmente, a ver, no me gustó más que la primera, pero está a la altura. Yo creo que está a la altura, eh, se sienta a la misma mesa, pueden comer ambas películas juntas. Eh, y creo que es un gran trabajo de, de John Krasinski, que es director y protagonista y guionista de, de esta película, eh, es un laburo, la verdad, muy bueno el de John Krasinski, ya lo había hecho muy bien en la primera y en esta segunda, la verdad que está a la altura de, de la primera y, y, y logra muy bien el trabajo de, de secuela, o sea, es... Es eh, una muy buena secuela, no, no hay nada para objetar desde ese punto. Eh, como dije, no se toca tanto por ahí el tema del silencio como si pasaba en la primera. No es algo por ahí que sea el problema central, si se quiere, porque acá ya hay como más ramas de problemas, creo que en un momento en específico en la película, sí, en un momento en específico en la película hay tres eh, historias, digamos, que se están contando en paralelo y que después terminan siendo el desencadenante para la segunda mitad de la película, eh, que sí, obvio, van atados todos los problemas a no podemos hacer ruido, pero también a, a otros eh, temas que no pasan solamente por eh, hacer silencio, o sea, se, se busca como más, eh, más, como dije, acción, así que yo, yo creo que esta película eh, logra estar por lo menos a la altura de la primera, a mí me gustó muchísimo, eh, tiene muy buenas actuaciones. Ya en la primera lo, lo teníamos con, por ejemplo, Millicent Simmons, que es la chica eh, que habla en, en, en lenguaje de, de señas. Eh, no me quiero confundir, perdón, porque... lengua de señas no es lenguaje, porque no, no me quiero confundir con eso. Eh, para decirlo bien, más que nada... Eh, de hecho la actriz es sorda, eh, así que no está actuando eh, en ese sentido, pero igualmente la actuación, a ver, eso lo podés actuar o no. De hecho hay ejemplos de actuaciones de ciegos, de sordos, pero más allá de que eso no le esté actuando, su actuación, su interpretación en la película es... Es muy buena, muy muy buena eh, Así que por ese lado eh, Esta chica la verdad que la rompe eh, Regan es el personaje eh, Es increíble Tuvo un papel bastante importante en la primera Y en, este, en esta segunda parte Me animo a decir que es el papel principal Definitivamente Por el, por el rol que juega eh, en la película, en la historia eh, Bueno, Emily Bland La rompe, como siempre Cillian Murphy Una incorporación eh, Que Como les dije Cuando me enteré que iba a estar Dije, ya está, estoy adentro Y Justificó muy bien eh, El hecho de, de estar en la película, además Su personaje, ya voy a entrar en ese detalle tiene esa dualidad que me gustó, que me gustó, ahora voy a entrar en detalles, pero la verdad que su personaje me encantó, eh, bueno, Noah Shook también, tengo cierto problema con ese personaje, pero me, me gusta el, el trabajo que se está haciendo, si es que va a haber una tercera, porque al menos en, en estas dos películas, Está bien el personaje de Noah de, de Marcus. Eh, pero bueno, siento que si hay una tercera película... Se puede explotar mucho más lo que es eh, este personaje. Eh, y bueno, ya si tengo que seguir hablando voy a tener que entrar en spoilers. Lo siento. Así que, si no vieron A Quiet Place 2... Vayan a verla, obviamente, si no la quieren ver de manera ilegal o si no tienen la posibilidad de verla de manera ilegal, eh, dentro de poquito va a estar en los cines. Así que, bueno, eso y si no vieron la primera, o sea, si están pensando en ver la segunda parte y no vieron la primera, creo que la primera está en Netflix, ya voy a averiguar eso. Pero bueno, yo voy a entrar en spoilers, lamentablemente, lamentablemente, para la gente que no lo vio. Si no les interesa comerse, si no les interesa comerse los spoilers, bueno, eh, pueden, pueden escuchar tranquilamente este episodio. La sacaron de Netflix. La sacaron de Netflix. Estaba en Netflix. Eh, uf, qué decepción. A ver, en Prime... No sé si se escucha el sonido del, del teclado y del y del mouse, pero bueno, eh, tengo que hacer trabajo de investigación para, para que puedan estar informados e informadas de esto. No, no está. La sacaron de Netflix. Para mí estaba en Netflix. Por ahí me estoy equivocando, pero sí, la sacaron de Netflix. En Prime Video no está. Ah, puede ser por el tema de Paramount Plus. Puede ser por eso. Pero bueno, eh, van a tener que buscar ilegalmente ambas películas. <risa> eh, no, no hay que recomendar la ilegalidad. No, no, está mal. Pero bueno, queda en cada persona hacer eso, tomar ese camino eh, de ver ilegalmente películas. Así que, bueno, voy a empezar a hablar de spoilers. Están con la advertencia. Así que. Entro directamente. Eh, bueno, voy a hablar un poco, ya me voy a centrar en puntos específicos, pero quiero hablar de los primeros 10 minutos, 10, 11 minutos más o menos. El opening que es, o sea, es, es algo magnífico, es algo magnífico. Eh, empieza con ese día 1 que en la primera película creo que empezaba también con día, eh, no sé, el día en el que iban, y después de lo que pasa en la primera película... Ah, ya puedo, ya puedo hablar de, con spoilers De que matan al, al nene más chiquito de, de la familia, que viene uno de estos bichos y se lo come. Eh, cortan, muestran el título creo que era así, si no me equivoco, y ya muestran día tal tal, porque pasaron varios días de, de esa tragedia. Bueno, acá empiezan más o menos de la misma manera, día 1. que bueno, ya se sabía que íbamos a ver esto en los avances y, y en la sinopsis de, de la película, íbamos a ver flashbacks de lo que fue el principio de esta invasión, porque claro, en la primera no nos contaron nada, Solamente sabíamos que estaban estos alienígenas que si hacías un poco de ruido Te venían y te mataban eh, Entonces no, no sabíamos de dónde habían llegado, qué eran Si sí los habíamos visto más o menos eh, Acá en la secuela me gustó mucho que nos mostraron mucho más Porque en la primera no se ven muy muy bien Y eso, al menos en la primera película Juega un rol fundamental porque el misterio de uh, que son... Bueno, como por ejemplo pasaba con Alien y no recuerdo algún otro monstruito icónico. Pero bueno, Alien por ahí es el mejor ejemplo de no mostrarlo mucho, eh, mostrar algunas partes, eh, que ver el, el ataque de, de, de, del Alien... Y hasta ahí, como no darle tanto lugar en pantalla, porque eso crea un misterio mucho más grande. Y acá también eh, se, se logra muy bien en la primera. En la segunda ya los muestran un poco más, pero no lo veo como algo negativo, porque justamente en este tema de la expansión de, de este universo, si se quiere, de no solamente el universo, sino de salir a otros lugares para la familia, eh, para los Abbott, eh, inevitablemente los van a mostrar más, porque además hay muchas escenas, creo que la mayoría de las escenas en las que aparecen estro, estos alienígenas son de día, entonces inevitablemente eh, se van a ver mucho más, e incluso creo que en la primera todas las escenas en las que aparecían eran de noche, si no me equivoco, así que nada, eh, me, me gustó que los mostraran más en la secuela, creo que en la... Primera parte no hubiera funcionado muy bien ese temita de mostrarlos tanto. Eh, creo que con lo que se hizo estuvo bastante bien. Eh, estaba con el opening. Acá nos eh, muestran algo que en la primera película no se sabía. Porque todo transcurre ya con este apocalipsis, si se quiere. Este mundo post-invasión. Eh, eh, ya transcurriendo, no, no hay una explicación, ni, ni siquiera hay un pequeño vistazo a che, pasó esto, no, ya estamos acá, ya nos mostraron eh, este mundo desolado con muy poca gente y listo, sabemos esto en esta secuela ya se explora eso eh, con este opening que dura, como les dije, 10, 11 minutos más o menos que es increíble. O sea, la mejor manera de empezar esta película era así. Porque cuando se confirmó que íbamos a tener estos flashbacks, yo pensé que iban a ser como de a poquito a lo largo de la película. Como pasa generalmente con los flashbacks. Que cada tanto te van metiendo un poquito, un poquito. No, acá son nada más los primeros 10 minutos y después volvemos al presente, a donde quedó la primera película y seguimos para adelante, ya está. De hecho, eh, gran spoiler, por eso lo evité durante toda la primera parte de este episodio, John Krasinski, ya sabíamos que estaba muerto. Y bueno, cuando se anunció el tema este de los flashbacks, dije, bueno, John Krasinski va a aparecer de a poquito en, en, a lo largo de la película con esos flashbacks. No, aparece en esos primeros 10 minutos y ya está, no aparece más, porque obvio, murió. Entonces eso es genial porque no estamos dando vueltas en oh, vamos a explorar eh, eh, no, no, no específicamente en explorar sino o oh, vamos con los flashbacks vamos el recurso de los flashbacks vamos a o oh, que por ejemplo Regan la hija que eh, tenía una relación no diría complicada pero tenía cierta relación eh, particular con el padre eh, y después de todo lo que pasó en la primera, eh, podían abusar de ese recurso de los flashbacks con ella, y no lo hicieron, me pareció espectacular que, que, no, que no hayan abusado de eso, que los flashbacks se hayan enfocado nada más en contar lo que pasó en ese primer día de la invasión, y dejarla ahí, porque como dije, esto pinta para una tercera parte, y la verdad que nos explican un poco, o nos muestran mejor dicho, eh, lo que pasó el primer día, pero hasta ahí, no, no, tampoco abusan de eso, no eso creo que también está muy bien manejado, porque te, al menos a mí me, me dejó con ganas de, de ver un poco más, porque... O sea, es ese pedacito con un con un par de escenas muy buenas en, en los autos, eh, con los personajes de, de John Krasinski y de Emily Blunt, de Lee y de Evelyn, respectivamente, que eh, escapan de, de estos alienígenas junto con sus hijos. Y, y esas escenas son muy buenas, eh, a mí al menos me generó mucha tensión y mucho nerviosismo. Sabía que no les iba a pasar nada, porque claro, ya los vimos en la primera película que pasa después de, de estos flashbacks y obviamente no les iba a pasar nada, pero, o sea, hay momentos en los que los alienígenas están tan cerca de ellos que, dije bueno, algo les va a pasar, no, no sé. Eh, y la verdad eso me encantó mucho. Eh, como introducción es excelente, es excelente, no, no se puede objetar nada nada o sea visualmente está muy bien muy bien eh, tiene no sé si, si llegan a ser planos secuencia eh, los momentos de, de los autos si sí lo son por un, por un por un momento pero no son largos los planos secuencias eh, pues son muy buenos o sea son momentos muy muy buenos eh, hay uno una parte en esa especie de, de bar, creo que era, en el que quedan atrapados Lee y Regan. Bueno, esto también estuvo muy bueno en el, en el inicio, en, el, en este flashback, que es la relación justamente entre padre e hija, entre Lee y Regan. Porque en la primera estaba este problema de Regan que después de lo que pasó con él, Menor eh, de la familia con el enenito más chico eh, Regan se sentía culpable por lo que había pasado con, el, con la nave espacial y todo eso Y no tenían eh, mucho diálogo con el padre eh, Entonces, bueno, diálogo, no habla Pero comunicación, no tenían mucha comunicación con el padre eh, y, y claro, nos mostraban eso y Regan se sentía como muy mal, sentía que el padre la odiaba por lo que había pasado Y al final cuando el padre se sacrifica por, por Regan y por Marcus Le dice eh, que él amaba, que siempre la amó a pesar de todo Y, y ese momento es, es mortal, es una patada al pecho es Ay, por favor Qué momento horrible pero pero claro está este conflicto que se presentó en la primera y que acá está muy bien ese detalle de cuando escapan de esta cancha de béisbol donde estaba marco jugando eh, la madre de se va con los hijos y cuando le dice a Regan que se suba al auto con ella Rigan le dice no me voy con papá porque él estaba con su auto entonces ya de entrada nos marcan que estaba esta relación entre hija y entre padre que evidentemente era eh, bastante cercana y que con este flashback se justifica porque en la primera película también de parte de la hija eh, estaba ese conflicto de no quiero decepcionar a mi padre o ya lo decepcioné, eh, no sé cómo manejarlo, entonces me, me gustó mucho. Que se mostraba esa relación de, eh, del padre y la hija. Y, y bueno, esa escena en, en el bar es... Of, también, pura, pura tensión. Eh, porque acá sí había más gente y mm, estaba el, el alienígena ahí en, en la ventana. Y no sabías... Ya en, en cualquier momento entraba. Y es lo que termina pasando, pero... O sea, te lo esperás, pero no te lo esperás. Es como esa mezcla de... Y es, o sea, es algo muy bien manejado. De hecho, hay varios momentos después en la película en los que pasan cosas que, no sé, ahora me acuerdo la escena del tren cuando Regan va a buscar eh, esta isla que, que ella encuentra por una pista de, de una radio. Eh, que está por el pasillo de ese tren y, y. salen unas palomas, creo que eran, no sé, unos pájaros ahí salen volando y claro, hay tanto silencio y tanta, tanta tensión en esa escena, en ese momento, que cuando salen esas, esos pájaros. Yo salté, creo que de la silla, ¿no? Pero eh, fue algo increíble, con, con unos pájaros nos termina asustando y hay unos bichos horribles ahí amenazando a todo el mundo eh, así hay un par de momentos también muy buenos eh, que no caen en el, el susto fácil de película de terror eh, ya visto miles de veces eh, Creo que está muy, muy bien eso en la película, que no es de terror completamente. Es más, tirando a un suspenso, incluso hasta diría más aventura, ciencia ficción, esa onda. Pero no terror, terror. Eh, pero esos momentitos de, de terror están geniales, la verdad que están geniales. Eh, bueno, este flashback dura... Nada más al principio de la película y después ya entramos directamente en el presente. De hecho esa transición es muy buena con el plano de, de Marcus que pasa desde ese flashback a el presente. Que es directamente donde nos quedamos en la primera. Emily Blunt disparándole a esta alienígena y ahí tomando la mano de Marcus como diciendo bueno ya está nos vamos. Listo, título de la película, y arrancamos. Eh, claro, eh, la madre se quedó sola con sus hijos, con el recién nacido, que era el problema de la primera película. Eh, fue el ruido que hizo generar todo el conflicto de la primera, que en realidad, bueno no, le estoy echando la culpa al pobre bebé, y en realidad, el conflicto fue el clavo. El clavo, maldito clavo, que la pobre Emily no vio. Y bueno, se pudo prever eso, pero no lo vio y... chao Pero, bueno, a partir de eso, se desencadenó todo. Pobre B, no le vamos a echar la culpa al B. Eh, pero bueno, está ella sola cargando con... Con todo este peso de la familia, porque claro, eh, ahora el padre de la familia no está más, se sacrificó por sus hijos y ahora la madre es la que tiene que cargar con, con este peso de cuidarlos, con esta responsabilidad de cuidarlos. Y acá es donde, eh, por ahí uno de los puntos más fuertes de la película, salen a flote, que es la responsabilidad de los hijos también por cuidar de la familia, porque no recae todo en, en la madre, de hecho la que da el puntapié para eso, que como dije, para mí es la gran protagonista de la película, es Regan, que sale a buscar ayuda cuando se entera por medio de una pista de que hay gente en un lugar seguro, en una isla cercana, eh, por también algunas pistas que, que había dejado el padre, no había dejado específicamente, pero sí él estaba averiguando sobre eso, y, y bueno, se decide a salir a buscar y, y, a, y a ayudar a su familia, eso es algo que eh, está genial, de hecho el personaje de, de Cillian Murphy, Emmett, se lo dice en un momento, más adelante en la película le dice eh, que ella era como el padre en ese sentido y, y es algo muy hermoso porque cierra de alguna manera ese círculo de lo que se nos había presentado tanto en la primera como en el opening de, de esta segunda parte. La relación entre la hija y el padre, esa relación que llega al punto de que la hija tenía como gran ejemplo al padre. Eh, bueno, el personaje de, de Cina Murphy, Emmett, acá juega este rol, acá donde iba con el tema de esta dualidad. Porque por muchos momentos yo lo sentía como, como que iba a ser el villano, por alguna razón. Tiene ese, ese trabajo el personaje de mala onda, si se quiere, por llamarlo de, de alguna manera. Que, que me gustó mucho porque, o sea, nos explican, él mismo explica lo que le pasó a la esposa y lo que vivió. Entonces ahí entendemos inmediatamente por qué tiene esa actitud. O sea, él la pasó muy mal, perdió a la esposa y está ahí escondido y no quiere saber nada con salir y con investigar eh, si hay más gente ahí eh, para poder eh, unirse y, y, y ayudarse mutuamente. De hecho él mismo aclara que hay personas que con todo esto se volvieron completamente malas y que no vale la pena eh, hacer un esfuerzo para ayudarlas. Entonces está como muy ermitaño, está en su, en, en su refugio y no quiere saber nada. De hecho, cuando llegan ellos, cuando llega Evelyn con, con Regan y con Marcus y con el bebé, eh, está como, se tienen que ir, o sea, váyanse porque no... De hecho no había comida, no había agua, estaba ese lugar preparado para él solo y, y no quería saber nada y por muchos momentos... Parece como si fuera. como si fuera ese personaje. no sé si. villano, pero como ese que no. que no va a ser algo bueno, digamos. Como que no va a. a, a ser el héroe. a ser. Eh, la persona que ayude. y no. termina siendo todo eso. porque cuando Reagan se va. Evelyn le pide por favor que la vaya a buscar porque tiene miedo por su hija y él va y la ayuda a Regan y la ayuda en su búsqueda por encontrar esta isla con todas estas personas para llevar a cabo eh, su plan, que yo en un principio pensé que el plan era ir a buscar ayuda a esa isla para que la gente de esa isla vaya a ayudar a a su madre y a sus hermanos y después pensé no, creo que el verdadero plan es encontrar esta isla e ir a esa isla para estar a salvos. Pero después dije, pero no puede ser, si dejaste a tu madre y a tus hermanos ahí, es raro. Y no, el verdadero plan era encontrar esta radio, porque justamente termina llegando a esta isla por eh, una canción que sirve como un mensaje para avisar que había gente en esa isla, entonces dice, bueno, si acá hay una radio, yo puedo usar este aparato de defensa, el, el audífono, creo que es un audífono, que, que tiene ella, que usó en la primera película, en el final, para amplificar ese sonido, y con, ese, con esa distorsión, eh, provocar que los eh, alienígenas quedarán vulnerables para poder debilitarlos y matarlos. Entonces ella le explica al hermano, que ahí fue cuando recordé ese momento y dije, ah, era por esto. Le dice, si yo encuentro esta radio, puedo hacer esto mismo que estamos haciendo ahora, pero mucho más amplificado, entonces puedo ayudar a mucha más gente a que pueda defenderse contra estos alienígenas. Y bueno... Eh... Emmet acompaña a, a Regan en esta, en esta travesía, por eso también un poquito de esa de esa aventura, de ese cine de aventura, tampoco tanto, pero tiene como esa cosita de, de ir a buscar ese objetivo. En el medio se encuentran con esta gente justamente de la que hablaba Emmet, que se volvía completamente... ...o se volvió completamente loca con todo este tema de, de la invasión... ...y eran como, no sé, carroñeros, como que caníbales que estaban por secuestrarlos... ...y supongo que se los querían comer, eh, no sé, o hacer cosas malas con, con esta gente... Eh, ...y bueno, terminan salvándose de eso... Por ejemplo, en este momento yo pensé también que eh, Emmett no, no le tenía confianza todavía hasta ese momento. Yo pensé que Emmet eh, no, no iba a salvar a, a Regan porque estaban por violarla como mínimo. O sea, algo le iban a hacer y Emmett había quedado en una trampa atado con un montón de botellas. Y si no se, escap si no se escapaba, no, si se escapaba de eso el ruido iba a atraer a los alienígenas. Entonces, ¿le busca la vuelta? Muy bien, muy bien. Yo no sabía cómo iban a salir de eso y la verdad que me saco el sombrero porque la manera... A veces hay resoluciones de conflictos en específico en películas de ciencia ficción o, o de este estilo que sabemos que ya hay cosas medio locas que en un... Plano, normal, no podrían pasar y se agarran de eso para directamente, bueno, sacamos esto de la nada total, es una película de fantasía, ciencia ficción, nadie va a, a argumentar que esto está mal, así que listo, lo hacemos. Pero no, acá está muy bien, muy bien eh, lograda esta, esta escena de, de cómo se salvan de estas personas. Y, y me encantó, muy muy bien. Y bueno, este es el momento en el que tenemos estas tres historias en paralelo, que les comenté antes. Porque por un lado, Marcus se quedó en esta guarida en la que estaba Emmet Él se quedó con su madre, con Evelyn y con el bebé. Evelyn en un momento sale porque tiene que buscar... Eh, Medicinas para ayudar a su hijo Porque en, en los primeros momentos de la película Cuando ellos van desde la casa Hasta eh, el lugar en donde estaba Emmett, refugiado Reagan encuentra entre todas las cosas de su padre Los puntos en los que estaban estas personas Con las que eh, su padre se comunicaba Entonces Dice, bueno, tenemos que ir para acá. Entonces, en ese trayecto los atacan, porque obviamente esto iba a pasar, pero el hijo sale herido. Eso, uf, ese momento, ¿cómo sufrí? Si no sufrieron con este momento, no tienen corazón. Esos son los momentos que por los que vale la pena ver esta película, por ejemplo. Porque son cosas que no, no te esperas Detalles pequeños, pero funcionan Perfectamente. Y queda mal herido, muy mal herido. Es una trampa de oso, la, la trampa de oso que se cierra. Y, y queda, o sea. No, no, es. Hoy es, esa escena me, me la estoy eh, acordando ahora mismo y. Ay, me duele. Pero queda muy mal herido y claro, está ahí refugiado. Un poco lo pudieron ayudar, pero no la va a bancar mucho más, y la madre dice, bueno, tengo que ir a buscar medicina, tengo que ir a buscar cosas, no podés estar así. Entonces él queda solo con el, con el bebé, además también eh, se había quedado sin oxígeno el bebé, recuerden que tenía esa caja con el tubo de oxígeno, y, y claro, se estaba quedando sin oxígeno, y tenía que ir a buscar más, entonces bueno, la madre se va, Marcus queda solo, y tenemos este momento en el que Marcos queda solo, pero sale, nunca entendí para qué, porque sale a, a, a investigar ahí dentro de ese depósito, porque había como una guarida eh, bajo tierra, digamos, bajo el suelo, pero arriba era como una fábrica, un depósito abandonado, no sé de qué, creo que en un momento se muestra de qué, pero era como una zona de fábricas, entonces él empieza a andar por ahí, encuentra el cadáver de de la mujer de Emmet Y se asusta y bueno. Sabemos lo que pasa. Vienen los bichos. Pero va en paralelo con. Esta travesía. Esta búsqueda de Emmet junto a Regan. Yendo a buscar la isla. Yendo a buscar unos botes. Para poder eh, ir a esa isla. Y, y también la madre. Que estaba yendo a buscar los medicamentos y todo, eh, también pasa por, por la cruz, por eh, el lugar donde había fallecido eh, su hijo, eh, a manos de estos alienígenas, y deja el anillo, muy lindo detalle, te rompe el corazón, pero muy lindo detalle, deja el anillo de su esposo, porque nunca lo pudieron eh, enterrar, digamos, eh, sepultar, nunca... Pudieron dejarle una cruz a, al padre porque pasó todo esto. Esto es inmediatamente después de la primera. Entonces, en referencia a su esposo fallecido, deja el anillo y un momento muy, muy bueno. Un poco en paralelo también con ese momento de la primera parte en el que eh, Regan se acuesta eh, al lado de esa cruz. Eh, después de haberse peleado eh, con, con el padre y... También muy muy lindo Y bueno, tenemos Estos tres momentos en paralelo De mucha tensión Que se resuelven Pero hasta ahí, más o menos eh, Entonces Es como el pico máximo Que tiene esta película de, de todo lo que está pasando Bueno, gran momento de Emily Blunt Bien de Madre luchona, soltera, viuda en realidad que, o sea, se carga uno de los bichos porque ella volvió para estar con el, con el hijo y con, con el bebé y, y guardarse dentro de esa guarida y claro, el, el bicho este estaba amenazando el lugar donde estaba eh, el hijo con el bebé, ambos hijos y, y se lo carga prendiendo los eh, no, increíble, increíble. De hecho creo que no muere, pero termina escapando de, de, de ser presa fácil. Así que muy, muy... Eh, este rol de madre que quedó sola y que tiene que cuidar de sus hijos también se ve muy bien. Más allá de que, como dije, eh, Regan toma este liderazgo, si se quiere, y se pone la mochila de tengo que cargar con... Con, con mi familia, de ayudarla, de, de poder eh, salvarlos. La madre también cumple un rol fundamental, poniéndose los pantalones, como se dice, y, y haciendo eh, lo que tiene que hacer, que es cuidar a sus hijos, de ser eh, responsable de eh, poder cuidar a su familia, con la pérdida de, del padre. Es algo... Eh, también muy bien trabajado esto de la ausencia del padre, creo que lo nombra muy poco, lo nombra en lo necesario y, y se siente la ausencia, pero también eh, los personajes dentro de la familia cumplen roles que tienen que cumplir para poder sobrevivir, que por ahí con el padre eran roles del padre, pero que acá muy muy bien eh, los cumplen ellos. Y bueno, eh, ya llegando a la parte final, eh, encuentran esta isla, también no dura mucho eh, la paz porque esta isla estaba libre de estos alienígenas, porque los alienígenas, nos enteramos un ratito antes, no nadan, no sobreviven en el agua, eh, se ahogan, no, no pueden nadar, entonces, claro a esta isla no llegan, pero se desata la locura porque uno increíblemente llega gracias a un bote que había quedado ahí eh, en la orilla de, del, del puerto de donde salieron Emmet y, y Regan y bueno termina llegando gracias a la marea supongo, no estaba muy lejos la isla la verdad como para que llegara de esa manera y termina llegando y desatando el caos en esa tranquila isla. Eh, gracias al personaje de Jimon Hounso, creo que se nombra así el apellido, que hacía como líder de, de esta isla, eh, logran salvar a, a todas las personas. Claro, era el único alienígena que había llegado a la isla, no había más. Entonces lo lo distraen para llevárselo, él en el auto con Emmet y Regan se lo llevan lejos para que deje tranquilas a las personas de, del pueblo de esta isla y además van a la radio, porque claro, eh, momentos antes eh, Emmet le explica a, a, este, a este personaje cuál era el plan y él eh, se ofrece a ayudarlos entonces con este tema de que llega la alienígena, ponen primera con el auto y van hacia, hacia la emisora. Además, hay, hay un momento en esa persecución muy bueno de, de la alienígena siguiéndolos hasta el final, no los deja. Y bueno, el líder este de la isla muere, lamentablemente. Eh, no me gustó tanto su muerte. Siento que lo podrían haber dejado, pero bueno, tampoco eh, habíamos llegado a empatizar mucho con él. Me dio pena, pobre, porque se preocupó por su familia, eso es lo que termina eh, distrayéndolo y lo que termina provocando su muerte porque el alienígena, lo termina atrapando. Eh, pero bueno, que en paz descanse. La cuestión es que llegan a esta emisora, logran eh, cumplir con el objetivo de transmitir esta distorsión que se genera con el audífono de Reagan para que con las radios los demás eh, alienígenas queden debilitados a lo largo de, del, del país, supongo yo. Al menos sirve para que en la guarida de Emmet eh, me encanta decirlo, guarida, suena como abaticueva eh, Marcus Pueda, con la radio, debilitar al alienígena que los estaba atacando eh, obviamente sin antes tener un momento fiel a lo que esta película nos está proponiendo con tensión que es... Perfecta, o sea, es perfecta. Eh, de el momento de Regan y Emmet también entrando a, a esta radio. Con todas las puertas, las ventanas, eh, tratando de no hacer ruido. La bisagra esa que... La puta madre, póngale W40. Esas bisagras de mierda. Eh, que, que hace un ruido horrible. Y claro, con ese silencio... El bicho que estaba ahí nomás dice, listo seno y, bueno, emmet que se tira para salvar a, a, a Rian. Y ahí tenemos este, este momento doble porque al mismo tiempo que está pasando esto en la emisora, ya el personaje de Emily Blunt, Evelyn, había entrado a, a esta guarida y estaba con, con Marcus y con el bebé, pero estaba ya... Eh, yo dije, acá no se salvan Es más, en muchos momentos de la película Tenía fija la idea De que alguien va a morir O sea, no sé si Evelyn, no sé si Emmett Estaba entre ellos Pero yo dije, van a morir Van a morir, van a morir No me podía sacar esa idea de la cabeza Porque ya llegaba un momento Más en estas eh, En estas Escenas en paralelo que era inevitable, para mí se morían y no, no pasa, terminan eh, debilitando a los, a los alienígenas porque logra eh, Rían colocar el audífono en, en, en el micrófono de la radio y poder amplificar mucho más ese sonido que, que les hacía mal a, a estos bichos y poder matarlos y Volviendo a esto de las dos escenas en paralelo Tenemos a Regan, por un lado Que defiende a un malherido Emmet Que se había casi sacrificado por, por por Regan Para que no llegara el bicho hacia ella Y, y ella eh, mata a esta alienígena Y al mismo tiempo, gracias a que esta distorsión llega a la radio que tenía Marcus él junto con su madre porque su madre estaba malherida ya que esta alienígena llegó a a, a clavarle una de sus garras en, en la pierna él es el que toma este lugar de defender a la familia y le dispara al, al alienígena y ambas escenas transcurren al mismo tiempo, hermoso todo, una fotografía muy muy linda, una paleta de colores muy bien lograda porque tenemos por un lado la radio con esas luces de neón y ese rojo, esa mezcla con azul también, y por otro lado en, en esta guarida, en este lugar en el que estaba Marcus junto a Evelyn, con este verde verde, es como esta, este tono más parecido al de la primera película. Muy, muy, muy bien. Ese final es espectacular. Y y bueno, este momento de Marcus. El de Rian no sorprende tanto porque ella ya había demostrado ser bastante más valiente, bastante más combatiente si se quiere en este sentido. Toma en esta segunda parte el rol de defender a la familia. Pero ya había mostrado tener esta personalidad. Pero por el lado de Marcus. Es distinto porque de hecho algo que hizo muy bien el flashback en, eh, en el principio. Con ese opening hermoso. Fue mostrarnos además de la relación entre Lee y Regan. Este conflicto, este, este problema eh, que tenía... Marcus en cuanto a sus miedos, un poco en la primera se vio también, pero se nos explica por ahí que el chico era un poco más temeroso, como que no tenía tanta confianza en sí, como que no, no era tan seguro uh, de sí mismo como que tenía esas, ese, esos problemas, y acá se cargó a, al bicho iba con la radio adelante, con el arma, temblando, yo estaría igual, pero como listo, eh, ya está, soy valiente, salvé a mi familia y superé este miedo, que se veía un poco como que él siempre quería ayudar y por ahí no, al ser más temeroso y, y bueno, todos estos conflictos se le complicaba más, pero acá es como que, logró salvar a su madre, a su hermano más chiquito, y me pareció algo perfecto. O sea, muy, muy buen desarrollo de personajes. La verdad que en la primera película ya habíamos tenido algo así, y, y en esta segunda parte, como dije ya un par de veces, o un poco más, se cerraron estos círculos, eh, estas pequeñas, digamos, historias de los personajes de manera perfecta, y bueno, cerraron hasta ahí, porque como dije, ya también varias veces, yo creo que una tercera película podría ser eh, más que esperada, yo creo que espero más una tercera película de lo que esperaba esta secuela, como les dije, después de la primera no esperaba decir la primera porque para mí iba a ser una película solitaria y listo pero cuando confirmaron la secuela ya sabía que no iba a ser así y ahora sí, ya estoy posiblemente más manija por una tercera porque además el final es muy abierto en la primera fue abierto pero acá es con estas dos escenas en paralelo fue más abierto y claro, sabemos que había más sobrevivientes, que era algo que también nos dejaron ahí en la duda en la primera, y acá ya lo tenemos en claro, y así como había una isla con gente que estaba a salvo, por ahí hay más lugares con gente que de alguna u otra manera está a salvo también, o sea, hay un mundo muy eh, grande que se puede expandir, que ya se expandió un poco más en esta secuela y que se puede expandir más, tampoco hagan ocho películas, pero yo creo que una tercera podría cerrar muy bien una muy buena trilogía, tranquilamente. Eh, además, no nos terminan de explicar muy bien qué pasó con los alienígenas, porque también en el flashback vimos que había como una explosión en el, en el cielo, como una nave, digamos, que cayó. Nunca se ve que termine cayendo, pero esa era la sensación. Y ahí aparecen esos alienígenas. Raro. Como que, ¿vinieron ellos o los crearon? ¿Salieron de acá? ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron? Porque está bien, está esa nave, pero mucho más no se explica. Entonces, ¿vinieron de otro lado? ¿Ya estaban acá? Efectivamente, ¿vinieron de otro lado? ¿Pero de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? ¿Qué onda? Eh, hay más dudas. Eh, yo creo que le juega muy a favor todo este misterio, que todavía hay cosas sin resolver y todavía hay un mundo más grande que se puede explorar. Le juega muy a favor a, a ambas películas todo este misterio. Y si hacen una tercera, que sigan con un poco de misterio, pero mostrando un poco más de cositas de lo que, de lo que es este este mundo posapocalíptico, este mundo con esta invasión y, y nada, la verdad que creo que esperaría una tercera mucho más de lo que esperé la segunda y me gustaría, la verdad que me gustaría porque ya metidos completamente en este universo creo que eh, además el laburo de, de John Krasinski fue muy bueno en ambas películas y creo que una tercera eh, estaría muy bien llevada por, por este director actor, director, guionista. Grande John Krasinski. Bueno, creo que hasta acá dije todo lo que tenía para decir de esta película. Me encantó. Eh, mi calificación es de 9,5 sobre 10. Bastante alta. De hecho, en un momento soy de dar eh, puntajes altos. Eh, así que no... No les va a extrañar ver este tipo de puntajes, pero bueno, eh, me gustan mucho las películas, me gustan, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Eh, estuve a punto de darle un 10, pero como dije, está a la altura de la primera, que tuvo un 10 de mi parte, pero no termina de tener ese efecto que tuvo la primera, eh, ese efecto eh, sorpresa si se quiere, no, no recuerdo bien cómo lo nombré, Ahora busco para citar bien mis palabras. Eh, no tuvo como ese efecto. Sí, efecto sorpresa. Esa cosa de. A ver. No conocer nada y. Y, eh, y a la vez ir encontrándonos con todo esto. Con los alienígenas, con la manera de atacar, con la escapatoria que tienen ante eventuales problemas generados por los sonidos. En esta segunda parte ya tenemos todo eso claro, y bueno, era explorar un poco más eso y otras cuestiones, que se hace de manera perfecta, o sea, nada que objetar en ese sentido, pero claro, no estaba por ahí igual, igual que la primera en ese, en ese aspecto, que igual, como les dije, está a la altura cumple con todas las expectativas que al menos yo tenía para esta secuela. Algo de lo que me olvidé de hablar. La banda sonora. No es tan gigante la banda sonora como algo impresionante. Bueno, hay un momento eh, de la banda sonora, que es el momento en el que en la primera película Lee se sacrifica por sus hijos. Este momento también... Eh, con, con esta banda sonora de fondo Se repite en esta secuela Pero se extiende un poco más Y es genial Creo que se, se le dice partitura No, La verdad no, no Perdón por la ignorancia Pero creo que se le dice partitura A las pequeñas piezas eh, De las bandas sonoras de, de las películas Pero bueno Lo poco que tenemos Esa musicalización de fondo Porque claro, es una película con mucho silencio Entonces Tanta banda sonora no hay, pero cuando está presente es genial, a mí me encantó. Corre a cargo de Marco Beltrami, no destaca tanto, posiblemente como en otras películas en las que la banda sonora destaca muchísimo, pero sí, es una muy buena banda sonora. Visualmente creo que ya hablé en específico de estas escenas en paralelo sobre el final, que... Están muy bien trabajadas Muy muy bien trabajadas Con transiciones muy buenas eh, Al principio también Hay un par de momentos así eh, Muy muy lindos visualmente La película O sea tiene Ambientaciones muy buenas Algo que por ahí en la primera eh, No teníamos tanto Que era las locaciones eh, no, no salían mucho de lo que era su casa y, y acá en la segunda ya tenemos más lugares. La radio, la isla, esta guarida debajo de esta fábrica, de este lugar lleno de fábricas al que llegan caminando por, por las vías del tren. El tren en el que Regan sufre el ataque de uno de los alienígenas y es salvada por Emmet, eh, o sea... ...en cuanto a lo que es este mundo... ...realmente se expandió un poco más... ...y, y, y me gustó mucho... ...así que nada... Eh, ...gran película... ...si la pueden ir a ver al cine vayan a verla... ...no sé cómo es la situación en el resto de Latinoamérica... ...o lugares de habla hispana... ...que puedan estar escuchando esto... ...pero acá en Argentina al menos por ahora... ...los cines están abiertos por suerte así que... ...yo cuando se estrene la voy a ir a ver... ...porque me encantó y la quiero ver en el cine... ...si la pueden ver ahora... ...en algún lugar poco poco legal bueno caigan en la tentación y vayan a verla porque vale la pena si no vieron la primera obviamente vayan a verla si no vieron la primera y llegaron escuchando hasta acá y bueno perdón por los spoilers pero bueno les avisé hasta acá esta reseña de a Quiet place part 2 a Quiet place parte 2 en ese Spanish English O Un lugar en silencio parte 2 Para decirlo completamente en español En latino Porque en España le pusieron un lugar tranquilo 2 Que no va para nada para mí eh, No tengo nada en contra de los españoles eh? Pero Un lugar tranquilo Tranquilo no es la palabra Que buscaría para esta película eh, Bueno, espero que les haya gustado este episodio Me disculpo de antemano porque no sé cómo se escuchará, voy a tratar de editarlo de la mejor manera posible, pero estoy grabando con la grabadora de mi celular, así que es lo que hay. No sé qué sonidos se habrán escuchado, ya sea de la calle, que tengo cerca, de mi habitación, de, del teclado, bueno el teclado no me importa, eh, el mate no sé si se escuchó, no sé si llega a tomar mate, a ver si se escucha creo que no se escuchó eh, pero bueno, estoy acá en mi casa y, y es lo que hay quería empezar con, con este proyecto en solitario, voy a tratar de mejorar algunas cositas para los próximos episodios, así que bueno eso para aclarar y bueno, nos estamos escuchando la próxima en Después de la Función gracias